Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y ya estamos en viernes 11, terminando la semana laboral. Gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos a ustedes las gracias que nos permiten llegar hasta sus hogares y compartir siempre todo el contenido de análisis local,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 Con entusiasmo. Francis Rodríguez y estaré acompañándole a todos aquí en este su programa de mañana. Gracias a todos los que nos ven en, la, en las calles, en los lugares que frecuentamos y nos dan su eh, espaldarazo con un comentario positivo en favor de este su programa de mañana. Fulvio. Francis, y de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología UNAMED. Las condiciones del tiempo van a seguir calurosas, temperaturas calurosas para el día de hoy, chubascos y posibles tronadas en la tarde. Sigue influenciado el, eh, influenciando el sistema de alta presión en aguas del Océano Atlántico Norte, limitando la humedad y manteniendo las precipitaciones bien escasas. No obstante, los vientos del este sureste arrastran un poco de humedad, que están interactuando con los efectos asociados al ciclo diurno y pueden presentar un cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones, pueden producirse chubascos con aisladas tronadas al suroeste, de la cordillera central, zona fronteriza, principalmente al final de la tarde. Mañana sábado se va a, va a seguir bajo el dominio del sistema de alta presión y se puede eh, ocurrir pequeñas eh, cantidades de lluvias en la tarde, sobre todo por los vientos del este sureste y una ligera eh, campo nuboso que hay en el arco de las Antillas y puede también entonces producir aguaceros dispersos. Las temporadas seguirán calurosas, precipitaciones eh, muy limitadas, se recomienda a la población ingerir líquidos, vestir ropa ligera, no exponerse a los rayos del sol, las temperaturas van a estar bien calurosas, es decir, manténgase eh, en, reguardado del sol en los horarios de 11 a 4 de la tarde e ingiera también suficiente líquido. Si va a hacer el ejercicio, lleve su botellita de agua consigo. Estas son las condiciones del tiempo que estarán rigiendo por el día de hoy y el fin de semana gracias Fulvio por tu informe del tiempo fíjate Fulvio eh, en el día de ayer se galardonaron dos notables del comercio nacional pero el que nos ocupa fueron eh, Héctor Ricé Yavali y Corripio pero el que nos ocupa es Héctor Ricé de los nuestros de acá Club, buena hora, buena, buena hora. hora, es decir, que el Club Rotary International en su conferencia anual, anual aprovechó y hace este reconocimiento a don Héctor Ricé por todos sus aportes al rotarismo y a, al servicio. Son instituciones de servicio mundialmente conocidas y por los aportes que como empresario, comerciante, ha dado a esta tierra de Duarte San Francisco de la Macorís, Rizé, de la ahí Rizé. a toda la familia rice felicidades y merecido galardón a don Héctor rice Yavali. Francis, y ya llegando el viernes, el último día de la semana laboral, el cuerpo lo sabe. Bueno. Entonces, hoy le tenemos preparada la voz de la mañana que casualmente va a, va a tratar algo que nos beneficia a todos. Ya cuando esté lista vamos a, a, a decírsela, vamos a compartirla con ustedes porque está muy interesante eh, la voz de la mañana de hoy, como siempre, como siempre, esa tinta del productor excepcional. Eh, pues sí, Francis, son muchos los aportes que la familia Rizé ha hecho a, a, a San Francisco, a la provincia y al país. Y sí, al país. Eh, y ya, sigue haciéndolo sí. ya con la continuidad del mando, con sí, los hijos, sí, sí, que sí. tienen una visión, pero... Todo parte de, de, de, los, de los viejos, de los, de los, sí, sí, de los sí, troncos. De los troncos. Y don Héctor ha sido el continuador de ese tronco sí. que viene de más de 100 años. Ya tenemos, francia la voz de la mañana lista que se titula Los beneficios del sueño. Hay que dormir. Vamos a escucharla. Bueno, sí. Dormir es un estado de reposo en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Se consigue mediante una necesidad biológica conocida como sueño, la cual obliga al cuerpo a descansar. Además de ser una actividad placentera, dormir tiene efectos muy positivos en nuestro organismo y que promueven un mejor estado de nuestra salud, ya que de esta forma se restablecen funciones físicas y psicológicas de nuestro cuerpo como son la reparación de tejidos corporales conservación y recuperación de energía, reparación cerebral mediante la reorganización neuronal, así como la consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes y la eliminación y olvido de los que no lo son. Otra de las funciones importantes de dormir es la contribución a la regulación de la temperatura corporal, funcionando como un termostato que mantiene la temperatura que el organismo necesita en función de las actividades que se llevan a cabo. Se ha demostrado científicamente que la pérdida de sueño causa desequilibrios en la salud provocando así la precipitación de enfermedades físicas como son la diabetes o la hipertensión. Todo lo anteriormente mencionado repercute directamente en el rendimiento de cada individuo destacándose una mayor productividad en aquellos que duermen la cantidad de horas necesarias y todo lo contrario en aquellos que no lo hacen. Diversos estudios han demostrado que las personas que duermen bien obtienen un incremento en los niveles de creatividad, esto así porque cuando el cerebro está descansado se obtiene un mejor funcionamiento de la memoria, haciendo que la imaginación sea más potente y por tanto más efectiva. Dormir bien nos ayuda a estar sanos, ya que nuestro sistema inmunitario emplea el tiempo de sueño para regenerarse, lo que permite luchar con mayor eficacia contra virus e infecciones que de forma continua nos amenazan un reciente estudio revela que los que no duermen el tiempo requerido tienen tres veces más posibilidades de sufrir insuficiencia cardíaca que aquellos que sí lo hacen el insomnio aumenta los niveles de las hormonas del estrés lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca por el contrario cuando dormimos bien, el cuerpo se relaja y eso facilita la producción de las hormonas que contrarrestan los efectos del estrés y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. Por todo lo anteriormente mencionado, es recomendable dormir el tiempo prudente para beneficio de nuestra salud. Lo Sumamente digo por mí Sumamente interesante la voz de la mañana He dormido poco, esta semana he viajado mucho ¿Y cómo mucho, te sientes? Eh, con menos eh, eh, energía Con menos energía Pero eh, hoy ya vengo un tanto más provechoso Ya Porque fue que desde el lunes he viajado todos los días Ya, ya Eso me... Pero ya anoche pude descansar es Debí eso. de viajar hoy, pero no, no <ríe> lo hice para descansar Precisamente por la necesidad de recuperarme. Eh, mira, el reloj biológico uh -huh. que nosotros tenemos en el organismo, que no es más que química, le llamamos reloj biológico. Y nos manda señales a nuestro cerebro, inmediatamente empiezan una sustancia a producirse y a enviar señales que el cuerpo necesita descansar. Hay organismos que tienen que dormir siestas, hay otros que no. Hay otros que pueden pasar toda la noche despiertos y dormir de los día. los que duermen siestas aquí son ricos. No necesariamente, ¿Eh? no necesariamente. Porque yo, uh -huh. por ejemplo, me levanto siempre a las 5 de la mañana, pero ya a la 1 y media de la tarde tengo que coger esos 15 minutos donde esté. Como. Inmediatamente lo, lo guardo y, y, y lo descanso, estoy como si fuera nuevo para continuar la labor otra vez. Sí, vale eh, la pena. Es que hay personas, vemos personas, sí, eh, hay otras que son diferentes. Lo más importante es que usted se pueda adaptar a su reloj biológico. Si el cuerpo le está enviando esas señales de descanso, trate de descansar. Ahí viene... Que muchas personas ingieren grandes cantidades de café por la cafeína para poder estar despierto y poder rendir en su trabajo. Pero, ¿qué sucede? Esto es a cuesta, le, le, le, le cuesta a, a su organismo después eh, poderse recuperar. El sueño se hizo precisamente, como dice la voz de la mañana, para recuperar células para reordenar los pensamientos, aquellas cosas que hay que descartar se descartan. Es como algo en automático, es algo extraordinariamente digno de estudiar. Cuando su cuerpo está en descanso, todas aquellas cosas que carecen de importancia la descarta y aquellas cosas que considera son importantes, entonces la almacena en un lugar específico para que usted lo recuerde. Ahí usted... Con el sueño recupera y fortalece sus tejidos que han estado cansados, por ejemplo, de mucho trabajo físico. Con el sueño se relaja, llega a un momento de relajación, que esos músculos nuevamente vuelven a fortalecerse y a ponerse en buenas condiciones. Se ha demostrado que los estudiantes que duermen bien responden mejor al proceso de aprendizaje. Todas las conexiones cerebrales se y entran en un proceso totalmente como si fuera nuevo. Esas condiciones de sueño son las necesarias para que el cerebro se pueda organizar como una computadora de las mejores del mundo que pueda almacenar más de 200 mil millones de megabytes. Eso es el cerebro. Entonces necesita descansar a veces eh, abusamos de nuestro cuerpo, abusamos de nuestras actividades y nos olvidamos que la vida es corta y muchas veces le damos prioridad a los afanes de la vida y nos olvidamos de nosotros mismos por ejemplo, usted dura en, la, en el cuarto, en la cama cerca de un tercio de su vida, siete, ocho horas diarias ¿por qué no hacer de ese cuarto un lugar confortable? Que no esté ahí lleno de electrodomésticos, de, de aparatos, computadoras, relojes, celulares, televisión. Usted no tiene paz en ese cuarto lleno de señales, de luces y cosas diferentes. Y muchas veces usted tiene un Mercedes-Benz parqueado y tiene entonces un colchón que no lo invita uh -huh. a descansar. Entonces uh -huh. eso es como una contradicción terrible que tiene muchas veces la vida, trate de organizarse y hacer de ese espacio que usted se sienta como un rey y pueda descansar, pueda recuperar, pueda darle calidad de vida a, a usted mismo con pequeños detalles, de tal manera que usted pueda eh, eh, tomar todos los beneficios que ofrece eh, dormir como se debe de dormir. Es decir, que el sueño, aparte de todos estos beneficios, también te permite obtener un mejor resultado de tus, de tus talentos. Claro, claro. Porque eh, re, reactiva todo. Reactiva todo, así Todo es. Tu, tu, tu sistema eh, corporal, mental y, y sobre todo genera buena actitud. Porque yo he sabido de gente que se levanta incómodo. El que no duerme vive bravo y bravo. peleando y, y tirando cosas y refunfuñando y también sí. no asimila bien. No asimila bien. No asimila no. bien porque que las conexiones cerebrales eh, andan con un tornillo suelto. Además se, se recomienda dormir que ayuda a perder peso y a, Mira. Y a darle, como dije, fuer, eh, fortaleza al talento. Eres más creativo, eres más propositivo tiene más positivismo y esta parte que dice eh, la voz de la mañana que funciona como un termostato si sí. la temperatura corporal usted la siente se, se, se, se, estabiliza. se estabiliza y usted se siente mejor cuando cuando eres cuando estás como dice trasnochado cuando estás trasnochado en la mañana tú sientes ese calentón me ha pasado, sí, sí, sí. no ha dormido bien, en fin, definitivamente cultivar el sueño y hacerlo en un espacio de la tranquilidad del hogar. Uh -huh. Muchos eh, los científicos y médicos recomiendan que, que debemos de sacar la televisión de la, de sí, la habitación. Sí, sí, sí, todo eso, todo eso, todo eso es equipo en... electrónico. Correcto. Cada luz que hay ahí está eh, sirviendo de, de contaminación. Por eso la gran necesidad de descansar. El que no descansa bien sufre de diabetes, sufre de hipertensión arterial, sufre de gastritis, muchísimas cosas que alteran totalmente la, la, la, la salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede autoabastecerse, no puede fortalecer su sistema inmunológico si no descansa bien. Entonces, ¿cómo le va a responder a las invasiones? que tiene desde adentro también y también desde afuera con virus y bacterias. ¿Cómo le puede responder? Sí. Entonces, el que descansa bien y logra descansar de verdad, darse calidad de vida en ese espacio, por lo menos en ese espacio. Por eso, hay muchas personas, la mayoría es pobre, que duermen muy bien y tienen un sistema inmunológico totalmente fuerte. No le cae nada. Entonces, es un A detalle. A veces nos preguntamos por qué. <ríe> sí. Que... Sí, el trajinar entonces de la vida hace que no vamos a hablar de, lo, de, de los ricos sí. de, del que tiene el estrés. Del, del pudiente y que le da lo mismo trabajar como como sí, descansar sí, sí. pero el trajín de la vida como decir sí, sí, sí. Eso... hace que se reduzca en claro. gran por por ciento el, nuestra defensa sí, corporal sí, sí, sí. se cae al suelo el sistema inmunológico se destruye si usted no descansa bien, porque el cuerpo no lo puede fortalecer, no lo puede reabastecer, y la única manera de hacerlo es descansando. Así estamos diseñados. Entonces, eh, es por eso tan conveniente evitar los ruidos innecesarios. Por eso se considera contaminación, los ruidos del exterior. Es por eso que cada ser humano... ...que convive aquí, en los espacios donde estamos... ...en este caso, en el municipio de San Francisco de Macorís... ...y todos todo, todo los lugares donde nos escuchan... ...que la persona debe de respetar a las demás... ...no haciendo ruido, que alteren la salud... ...porque esos ruidos sirven de obstáculo al descanso... A, ...al sosiego, a la tranquilidad... ...entonces ahí empezamos nosotros a tener responsabilidad cuando respetamos el derecho de los demás a descansar. Sí. No es justo que personas que se pasan el día trabajando, cuando llegan a sus hogares que necesitan descansar, venga uno cualquiera el vecino. a las 11 de la noche a, con un radio, con Como un si motor o con un carro, de la, de la con un sonido que levanta la tapa de, del bonete. No, eso altera totalmente el descanso. Bueno, gracias a la Voz de la Mañana, gracias a la producción Así que es. nos dejó este legado. Hay que descansar, trate de hacer de su ámbito de descanso, su habitación, que usted se sienta como un rey y pueda darle al cuerpo la calidad de vida que se merece descansando bien. Bueno. Así iniciamos en de mañana. A dormir Légase bien entonces. Ahí. En breve volvemos y a dormir bien. Así es. Así es. Uno está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa, especialmente diseñado para niños, que además de protegerlos con el nuevo Advanced Protectus, es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé, a gusto con la vida. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta...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 Y junto a la patrulla 15, el chaval de la mañana. viernes 25 de mayo, en Yudul, el mejor fiestón para celebrar el Día de las Madres. Reserva ya al 809 258 1000 y al 809-763-5021.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 ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana Y ya hay unos saludos que tiene Francis listo Vamos a saludar a los amables televidentes Que a través del whatsapp nos hablan cada mañana Y tienen contacto con nosotros A Yanni de Arenoso Buenos días Yanni Buenos, Buenos días Yanni Yanni es nuestra Yanni eh, Buenos días un que día Dios tiene lo bendiga Yanni es ¿no? mi esposo de Arenoso Es decir a ella y su esposo a, a nuestro su esposo. saludo Felicidades a los dos Que tengan un feliz día hoy el profesor Jean Paredes nunca te rindas Aun cuando todo parezca estar en tu contra Buenos días mi gente, Dios los bendiga Padre no quiero iniciar este día sin ti Reconociendo que sin ti no soy nadie Gracias por, por mandarnos este mensaje Jean Paredes La verdad que a diario tenemos encuentros con personas Que de forma espontánea se nos presentan y, y nos dicen que ven el programa, que les gusta sí. la forma, te mandan saludo a ti, a Raquel También a ti, y a sí. Vladi que ya está sí, sí, en sí. camino, ahí está. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días Vladimir. De mañana. Buenos días. Vladi, eh. ¿qué, ¿qué tú nos traerás hoy a nosotros, Vladi? No tenemos retorno. Porque eh. nosotros somos tres tigres. Sí. estamos llenos de rayas. Así es. Así sí. Debajo de la camisa. Vamos, vamos por ahí. Tres tigres. Está bien. Bendiciones para ustedes y para Igual. todos los nordestanos que nos sintonizan a esta hora, en este inicio de fin de semana. Más adelante, Fulvio, algo clásico, tropical. Miren, vamos ya rápidamente entonces a noticias en el ámbito internacional. Protesta en Argentina mientras comienzan negociaciones con FMI. Cientos de personas protestaron en Buenos Aires, Argentina, frente al Congreso, mientras el gobierno comenzó la negociación de un crédito están va, ¿eh? ¿verdad? Con el Fondo Monetario Internacional que genera temor entre los ciudadanos. En Argentina no relajan, ¿eh? Inmediatamente se tiraron a las calles. Así que ahí vemos las imágenes de lo que ha sido esta protesta, la manifestación en las calles principales de Argentina. Macri, basta. ¿No? Ahí están, basta tarifazos, entre otras, fueron de las pancartas y de las consignas por parte de los argentinos en este país, repito, en contra de esas negociaciones entre el gobierno y el FMI. El FMI, señores, ahí está el Fondo Monetario Internacional. Miren, de Argentina vamos inmediatamente. Miren, liberan tres estadounidenses... Que estaban presos en Corea del Norte El presidente Estadounidense Donald Trump Anunció que los tres estadounidenses Arrestados en Corea del Norte Fueron liberados Los estadounidenses están presos Acusados de espionaje Hay que decir que los liberados Son de origen coreano Y usted dirá estadounidense Sí, son eh, estadounidenses De origen coreano A este momento en que eh, llegan verdad, eh, son recibidos por el presidente de los Estados Unidos estos presos acusados de espionaje Ahí están las imágenes en momento en que llegan entonces hacia los Estados Unidos esos, esos ya que fueron liberados Miren señores, vamos al ámbito nacional Miguel Vargas llama al desprendimiento de los líderes para aprobar ley de partido Así se expresó el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, presidente del PRD, al momento de hacerle el llamado de desprendimiento a esos líderes políticos de nuestro país, para que definitivamente se apruebe esa ley de partido que ha sido tan controversial en los últimos días, primarias abiertas, con primarias cerradas, discusiones, no hubo quórum en el, la sala ya en el... ...las Cámaras de Diputados, todavía hay un tranque... ...ayer también hablaba la Vicepresidenta de la República... ...y ha sido el tema del momento en nuestro país... ...el tema de la aprobación de ley de partidos... ...escuchemos a Miguel Vargas, adelante... ...de los partidos a desprenderse... Antes, ...para que sea sancionada cuanto antes... ...esta legislación aprobada, que está en la Cámara de Diputados... ...luego de ser aprobada por el Senado de la República... Vargas Maldonado planteó que esta legislación no solamente definirá el método de elección de los candidatos, sino que vendrá a fortalecer el sistema de transparencia y el manejo de los recursos públicos en los partidos. Tenemos que acogernos a lo que eh, la circunstancia establece en términos de lo que eh, ha sido el... el... El ejemplo que nos ha dado José Francisco Peñalones. La ley de partido político es instrumento importante para la vida institucional de los partidos políticos, para el sistema partidario. Entendemos que se hace necesario su pronta aprobación en el marco de lo que establece la ley. O sea, eh, el Congreso está en la representación del pueblo y el Congreso tiene que definir esa situación. Bueno, ahí están las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado, señores. La ley de partido, el tema del momento en nuestro país. Vamos al ámbito regional local. Miren señores, detienen mujeres, protestaban, portaban armas blancas en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Fueron apresadas y posteriormente dejadas en libertad dos mujeres, miren esto, eh, que portaban arma blanca en el Palacio de Justicia. Así, vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. La sevilla no era mío, yo se la pasé a ella.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 Entonces, ahora me soltaron porque que no hay prueba de baño público y yo en ningún momento fui al el baño. Ella fue ellos la que fue. se estaban llevando los policías de, de lo que, no a que, de lo a que, que a querían a mi primo, de que supuestamente mató, que nunca mató, mandó a matar ni mató tampoco. Entonces, ellos no la quieren poner en China porque yo entrando de ellos, de la víctima, con ella al baño y cuando la vieron se asustaron. Bueno, ahí están esas mujeres al momento de que ofrecen los detalles, verdad, sobre su apresamiento. Miren, condenan a 30 años. Hombre acusado de ultimar un joven en la can una cancha aquí en San Francisco de Macorís. La pena máxima para Hungría. Paredes Vargas, alias el Ninja, alias el Ninja, acusado de ultimar de varios disparos al joven Romney. Meléndez, Lima, un hecho ocurrido en la cancha de baloncesto del club Juan Pablo Duarte En esta ciudad de San Francisco de Macorís Deberá de cumplir dicha condena en el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle Así que ahí vemos las imágenes señores Bueno, miren, continuando entonces con las noticias El PRM realiza conmemoración de 20 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez con una eucaristía, así se recordó este líder del PRD. Escuchemos entonces declaraciones. Adelante. La muerte de Peña Gómez es un acontecimiento que va a estar en la historia eh, permanente de nuestro país. Por lo que fue ese líder inmortal que trascendió la frontera de República Dominicana, donde sus valores eh, debían... ...estar... Eh, eh, ...puesto en, en función... ...lo primero que tenemos que hacer para recordar a Peña Gómez... ...es trabajar, como él lo decía, primero la gente... ...primero la gente de abajo... ...trabajar por la mujer... ...Peña Gómez fue un gran propulsor... ...de la mujer dominicana... ...con él se rompen los esquemas... ...y Peña Gómez... ...cada año que, que cumple... ...que pasa... ...se crece... ...se ahonda sus raíces en el pensamiento del pueblo dominicano. Como un líder de la República Dominicana, entendemos nosotros que como partido, organización política... ...debemos manejarnos con el concepto que él eh, introdujo en la sociedad. Bueno, 20 años de la muerte del líder más grande de masa del Caribe, de Centroamérica... Eh, ...un hombre de un corazón tan sano y tan puro... Que hasta el día de su muerte pudo perdonar a sus adversarios Un líder, un líder nato Una persona que no pudo llegar al, al gobierno Pero desde la oposición hizo mucho, hizo mucho por nuestro país Bueno señores, ahí está A propósito de esto, la misa fue presidida por el padre Rogelio Y en medio de la humilía, el padre Rogelio lanza fuertes críticas a los políticos Adelante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 Bueno señores, ahí está el padre Rogelio El gobernador de la provincia de Duarte Pide evitar métodos violentos La violencia en la huelga Escuchemos a Juan la Antigua O Antigua, adelante Nosotros lo que necesitamos es que nos faciliten la manera de trabajar No de pc el desarrollo de San Francisco de Macorís. Y las huelgas son elementos perjudiciales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 Por eso estamos totalmente en contra de esos métodos de 50 o 60 años atrás. Apresan dos jóvenes acusados de robar baterías e inversor en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar las declaraciones de la vocera y declaraciones de los acusados. Adelante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 por miembros de la policía en una compra y venta aquí en San Francisco de Macorís en cuanto a los prevenidos y los ocupados serán puestos a disposición de la justicia vamos a ver entonces qué dicen los apresados acusados de robarse esas baterías y ese inversor, adelante ¿Eh? ¿por qué no están acusando mismo ustedes de eso? ¿se la robaron sí o no? ¿ustedes? ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú eres? de las cuatro de tú De la Duarte. De la Duarte también arriba. Y entonces, ¿por qué lo acusamos de eso? No, imagínate, somos sospechosos. ¿Son sospechosos? ¿A qué se dedican ustedes? Cacao tumbamos. ¿Tú no ves que nada me emboto? ¿Eso es un falso entonces? ¿Por se no. Imagínate ya, imagínate, estamos en el bobo ya. Ahí están ellos, ¿eh? Miren, apresan presunta atracadora en San Francisco de Macorís. Se trata de Carolina Reynoso Caro, acusada de hechos delictivos, atracos, robo Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Caro. Adelante. Eso es falso, porque tú sabes que como no tienen valor de darme la cara, no pueden competir conmigo, tienen que ponerme una querella porque no pueden, no pueden agarrarme, no pueden pararse mi frente. ya sabrán mentira. ellos, claro que es mentira, porque ellos saben quién es la mujer que anda atracando. Yo no soy un ogro, nada más no soy yo que ando en la calle y ellos lo saben. Yo, yo estaba en la capital y tenía cuatro meses en la capital y vine a entregarme porque la policía me andaba buscando para matarme. Trabajando en un salón. Bueno, señores, ahí está, Caro, dice ser inocente sobre esas acusaciones. Apresan hombre, intentó robar batería a vehículo en el sector El Capacito, aquí en San Francisco de Macorís. Así que presentamos las imágenes antes de ayer, ¿verdad? Sobre este hombre que fue captado por las cámaras de vigilancia, en el momento en que intentó sustraer una batería de un vehículo, Toyota Corolla no pudo hacerlo. La policía ha identificado a este hombre y ya se encuentra apresado. Así que ahí vemos el momento en que él llega a este residencial ubicado aquí en San Francisco de Macorís, en el sector del Capacito, intenta robar la batería y no lo logra. Finalmente, luego de que no cometió lo que quería hacer, ¿verdad? Emprende, se marcha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 Agua Randy Live Antes De Entrar en un poco de ambiente ya en este inicio De fin de semana, en este viernes permítanmelo a mí saludar y dar la bienvenida Raquel Ortega Hola Raquel hola, hola, hola, ¿cómo estás? Raquel, un abrazo Vámonos con el Zafiro en el día de hoy Ah, muy ¿Eh? buena ¿Eh? Bueno, Pues bien. súbelo, Rafaelito. Ay, sí Fulvio, Dime, dime. Hola. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Sí. bailable. ¿eh? Este está bonito. Oh, no, no. Cuántos recuerdos. Es romántico. No. Rato, bailable. Sí. Una época. Y buena. Una época. Ah, Francis. Dímelo. Sí. Nuestro ritmo. Sí. El merengue. Y ese es de calidad. Sí, buena interpretación. Sí. Bailable. Sí. Arreglo musical, musicalización sí. increíble, eh, excelente. Díselo tú a Rafaelito, Francis. ¡Súbelo, los Rafaelitos. Una más. Imagino a Fulvio ahí en una sala. Eh. Le Le Efulio. Hola Él está ha ah, ah, ah. Tú ah, ah, ah, ah. Sabes que fue dice chaja, ah, yo, sí, yo. <risa> sí. yo, bueno, yo, él. Ah, <risa> hola, Raquel. El. Hola, hola, hola muchachos. Sí, Te toca a ti, Raquel, decirse lo Rafelito. Rafelito, súbelo. Ah, sí, sí. Yo soy. Quién pisó el fe. Bueno, el cuerpo lo sabe. ¿sube? Yo soy. Feliz fin de semana Feliz fin de semana para todos y todas Que el Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes Que les en esta semana seguir edificándose mucho más Bendiciones Espero que nos encontremos el próximo lunes de nuevo ¿eh? Así que feliz fin de semana Adiós mis hermanos Súbelo Rafaelito Bien Zafiro Zafiro Toda una época. Esta voz de Zafiro nadie la pudo imitar. Y siempre que... No es que él era, eh, yo soy, él era... Eh, él era y, nadie, eh, y siempre debo de, re, de referirme cuando escucho estos merengues, que teniendo nosotros la declaratoria de, del merengue, patrimonio, patrimonio in, de eh, material, inmaterial de, de los dominicanos, Hemos dejado de lado nuestra nuestra Con tan buenos música. exponentes y tan claro, buenas letras que hay dentro claro. de, del ámbito del merengue. Claro. Bueno, Sin, así es. Es decir, paralelamente se ha transformado la música, uh -huh. pero el merengue, vuelvo y repito, como patrimonio inmaterial de los dominicanos, debe ser un conservarse por encima de todo. Así sí. es. Así bueno. Es. Y qué bueno recordarlo con estos buenos temas musicales bailables y para el inicio de este fin de semana. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Hoy es 11 de mayo, un día muy especial para mí, pero es día de San Ignacio de Laconi, según la Iglesia Católica. Es especial porque mi niño está de fiesta de compañía. Oh, ah, felicidades. <risa> felicidades, felicidades. Axel, felicidades, bendiciones. Axel. En su día. ¿Y cuántos bueno, son? 14 ya. Chao, todo un jovencito. No, no. Qué bien. Mi primer bebé. Felicidades y que siga siendo un hombre de bien. Así Empezando bueno. por Argentina, protesta en el pueblo de Argentina por el Fondo Monetario Internacional, cosa que parecía de historia. Argentina es un pueblo altamente productivo, uh -huh. y con una inflación que ha llegado a un 45%, ha tenido que pactar con el Fondo Monetario, el presidente Macri, ha llevado esto poco a poco, como en pequeñas dosis, pero ya ha llegado el momento de pactar, entonces eh, vino el pueblo y está en las calles en Argentina protestando eh, este nuevo acuerdo con el Fondo FMI. Que pudieron haber logrado eh, superar aquellos eh, problemas del corral económico y sobre todo... Eh, librarse un tanto por una decisión de la presidenta eh, Kissinger, Kissinger Cristina, Cristina, Cristina y referirse a los préstamos buitres que ciertamente encerraron en una crisis profunda Argentina, Argentina. bueno ahí los mensajes que utilizaban en los globos en la pancarta y en todas las simbologías que utilizaron protestando lo dicen bien claro bueno Fuera el FMI, venimos a saquearlos. Esos somos piratas, miren ese. Cuántas eh, frases para reflexionar en torno a lo que ellos entienden que el FMI entonces haría con su economía. Ciertamente ah, que el FMI sí. ha dejado eh, el lastre en el mundo. Bueno. Ha ayudado en su forma, pero a la vez. Eh, atenta contra la estabilidad. Aquí República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado dice que está de acuerdo con que los líderes aprueben la ley, que se pongan de acuerdo a la ley de partidos, esta que está siendo discutida en el Congreso, sobre todo porque no se han podido poner de acuerdo entre la modalidad de realizar las internas primarias internas de cada uno de los partidos políticos, sí, abierta o cerrada. Entonces esto ha tenido y ha man, mantiene en tranque esta discusión, que ya la ley ha pasado a una comisión para ser eh, luego entonces aprobada de acuerdo, cuando se pongan de acuerdo ellos. Miguel Vargas es, eh, le hace un llamado a cada uno de los políticos, sobre todo los que tienen que tomar las decisiones, los legisladores, ponerse de acuerdo, que la ley de partidos se necesita, es obligatoria para poder regir, organizar las elecciones a lo interno también a lo externo, las elecciones nacionales, para que pueda haber algún nivel de, eh, de igualdad entre las reglas claras puestas para todos cada uno de los partidos políticos de República Dominicana. Bueno, en otro orden, en el día de ayer vimos una, una joven quejarse porque al entrar al Palacio de Justicia, y me atañe porque a diario tengo que, estamos en, en estos avatares de nuestra profesión, y hasta yo he tenido que hablar por querellantes eh, y, y sobre todo por testigos que no nos lo dejan pasar teniendo nosotros una audiencia. Pero siempre lo he hecho con la claridad de que debemos entre todos, abogados, es decir, todo el que está en el sistema de justicia y que tiene que ir a la, a la justicia o al Palacio de Justicia, tienen que entender que ciertamente se hace necesario la seguridad en la puerta. Ya hemos tenido bastantes hechos incómodos en, dentro y que gracias a Dios no ha llegado a mayores, pero ha salido gente lesionada Fridas, de pleitos claro. que la gente termina de, resolviendo en el pasillo lo que debe resolver un juez dentro, teniendo sus abogados cada quien. Uh -huh. Por eso se está convirtiendo en una obligación de la seguridad de retener en la puerta y evaluar bien quién entra y quién sale. ¿Por qué? Porque no se puede. Mira esas jóvenes. Antes de ayer una se quejaba para que no la revisaran, sí. o sea, porque, que no la dejaban en pasar. Así Entonces las que acabamos de ver en el bloque de noticias se están quejando, es, están expresando que les fueron a encontrar armas blancas. Pero ellos dejan entrever que fue que se las pusieron. Que se las pusieron, <risa> eso es lo que... Entonces ellas no, la interver. revisión tiene que ser obligatoria. Oh, por Dios, porque es que corre riesgo la vida de todo el que está ahí en ese bien. sistema. Y ellas incluso tocan el tema de que su primo no fue quien hizo lo que mm, lo está Eso tiene que determinarlo el juez. Ok. Tiene que determinarlo el está juez. Bien. Pues bueno, vamos bueno. a hacer una, una breve pausa con las noticias las continuamos más adelante. Y vamos a tener una breve entrevista en, aquí en el set de, de mañana, no se Parada puede. divertida los representantes de Parada Divertida. Vamos ah a eso nos pues, pues, sí. pararon divertidamente <risa> <risa> nos vamos a la pausa, <risa> retornamos de una vez <risa>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 El, 3, 3, el 3, perdón, 13. Perdón, el 13. Pasado, pasado, mañana. Mañana. Paso, pasado así, mañana. Así es. Ahí se, ahí se permiten los niños chiquitos, los niños grandes, los niños flaquitos. O ahí todo. se permiten... Ay, todos Ahí niños, <ríe> el espíritu niño. Ah, <ríe> claro, que tú puedes ir, por. No, morenito no, no, no está culo, está culo, tú lar. puedes ir. No, no, no sí. Sí. yo me estoy Se puede <ríe> colar. A mí me gustan los muñequitos. Sí, El morenito se por colar. ¿Para qué? El morenito se tapó colar. Pero que se cuele, porque es necesario.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 Sí, el tiempo sí, de duración empieza a las tres. Ajá, el tiempo estipulado que tenemos para que todo el programa que tenemos se desarrollo son de dos horas. Dos horas. Porque realmente no podemos darnos el lujo de mm. que la actividad se... se y lo le... bueno se da en dosis pocas. Exacto. Para que puedan eh, querer volver. Y sobre todo, como es una actividad de niño, no podemos darnos el lujo de que se termine tan tarde. Por o sea, supuesto. por eso exhortamos a todo el que vaya a la parada divertida que vaya temprano. Así busca sus buenos asientos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 Entonces, ya eh, yo creo que es el momento de que los niños eh, conozcan a Pippa, disfruten con ella, con sus amigos y todos. Y unos amigos que tienen también muchos años en eso, que ya sí, para allá Corombolón, sí. es no. un artista. Eh, en estos es. eventos también, qué bueno que te está respaldando. Sí, sí, realmente <risa> tengo de Corombolón todo el respaldo, siempre nada más hago dar un timbrazo y de una vez él, él está ahí. Excelente. Muchísimas bueno. gracias. Pues desearle éxito a, a Pippa.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 Martín el 13 de mayo, lleva a tu niño y saca también el niño que lleva dentro. Gracias a ustedes, okay, son especiales y gracias. Como Uy, no, gracias, gracias a ti gracias. Lady mm -hmm. Oliver, ella es pick pack de esta gran parada divertida. Mm -hmm. Vamos a acompañarle, vamos a apoyarle y sobre todo a divertirnos, nos hace falta un poco de diversión en este mundo agenteado que vivimos. Sí, sí, por sí. supuesto, ellos más que más que nosotros lo van a disfrutar. Así mm -hmm. es, nos vamos a una breve pausa, gracias Lady por venir. Gracias. Retornamos con más aquí en de Mañana.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 Gracias bueno. por permanecer con nosotros acá de mañana. Miren esto. Este es el barquito de papel, el, el de aquella canción. Sí. ¿Te acuerdas? ¿El si un de cantar el barquito de, de papel. papel. Está por naufragar. Eso lo hizo Fulvio. Ahí eh. está. Pero eso no va a naufragar. No, no. Muy bien. No, no. <ríe> bueno, recordarles a ustedes a Seana. Seana donde vestir a <ríe> la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, Gracias a Seana, ubicado en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí estamos. 809-588-2395. Tenemos outfit para cada ocasión. Ustedes lo encuentran. Es por casual, formal, glamurosa. Todos los atuendos están en Seana. Se los recomiendo. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, totalmente natural, totalmente orgánico, a un buen costo, para que las granjas de cerdos que tanto hieden y las y la granjas de gallinas y pollos y ganaderas ya no hiedan. Cero malos olores. Simplemente tiene que aplicarlo. No hace daño a nada. Cero malos olores. Llame a José Elias Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente, y siempre le hago la recomendación, es son Nature, una clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural, aplicando la ozonoterapia, quisionología aplicada, la terapia del dolor, el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les esperan, ubicado en la avenida Antonio Juan Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29, su teléfono 809-294-6426. Son Nature, es una forma natural de curar sus afecciones de salud. Bueno, el centro de medicina estética y nutrición NutriBeauty somos distribuidores exclusivos de los productos Bionature y Organic Skincare. Ahí está en pantalla el teléfono 829. 497-9091 para mayor información. Les recuerdo que producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para el cuidado de su piel. Además de los, de, los otros servicios que siempre ofrecemos como el cuidado del peeling facial en todas las formas, lo ofrecemos en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inver. Ahí está NutriBeauty, centro de medicina estética y nutrición. Y si quieres cuidar bien tus ojos y también verte bien Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, atendidos por profesionales, gente que saben lo que hacen. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial te harán ver bien y cuidar tus ojos. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas. Solo prestigio. En las Guaranas, Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas porque allí usted lo encuentra todo. Vegetales frescos, productos y mercancía de buena calidad. Supermercado Almanza les recuerda también que aceptan tarjetas Solidaridad y ahora en las Madres, de ahí usted tiene todos los electrodomésticos y lo que necesita para equipar su hogar. Ya sabes, Supermercado Almanzar en las Guaranas, tan nuestro como las Guaranas. Bueno. Calle principal, 34 a Así mismo es. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Yanni de Arenoso. Buenos días Yanni, el profesor Jean Paredes también, que ustedes le dieron sí. lectura. Y yo le he mandado la foto de mi pequeño bebé. Bueno. Pero... Sigo yo, Master. Tal vez me va a volar a mí. <risa> <risa> <risa> bueno, Ay, Goril, un abrazo grande. Ese es mi príncipe, Axel Pérez. Le encanta el violín, la guitarra. Eléctrica y bueno, está estudiándolo. Excelente niño, que Dios lo bendiga, que lo siga guiando su caminar. Felicidades, sobre todo que sea un niño de bien. Enhorabuena. Ya son 14 y bueno, sumando. Todo un hombrecito. <risa> sí, así bueno, es. Eh, muchas bendiciones para él y felicitaciones. Así es, amén, muchas gracias. Domingo Hernández también nos escribe, el del ciruelillo dice que hay Napa. Queremos agua en los apartamentos del Cirolillo, especialmente frente al salón parroquial. Dios mío, es hace mucho tiempo que están demandando agua por ahí, por esa zona y también la recogida de basura. Atención, Inapa. El número que termina en 8084, manda una postal de buenos días. Feliz inicio de fin de semana para ustedes, desde Salcedo nos escriben, el número que termina en 8084, es bueno que nos pongan el nombre por favor, y así de una vez le agregamos en el grupo de seguidores de nuestro club, de los que nos escriben por el WhatsApp, eh, nos escribe también el número que termina en 2033, hola, buen día Raquel, esto está, está pasando en la calle Primera, en la urbanización Abreu, hay avería desde hace dos meses, pero mm. qué avería es esa del sistema cloacal? Es lo que yo puedo ver, no de agua potable normal, parece de sistema cloacal. Dios santo. ¿Puede completarnos la información? Nosotros mismos por favor? hemos ido dañando todo el, el entramado que tienen la, las aguas eh, servidas uh -huh. y las pluviales. Y sobre todo que para resolver un problema en la casa, muchas veces tenemos que recurrir a a conexiones irregulares uh -huh. y eso tiende a, a desmejorar, ojalá que ese no sea el caso, pero ya tengo muchos datos que me han pasado sí. de situaciones y es por ello, incluyendo que tuve una explicación eh, espectacular de cómo fue la, la, el remozamiento de lo que fue la planta de tratamiento aquí en San Francisco Muy bien. y es por conexiones ilegales la que no permite que haya un Verdadero. Un buen, buen manejo, cómo no Bueno, el número, bueno, Gary Gary nos escribe, Gary Oleaga De la urbanización Caperuza Gary, dice Gary caramba, tenía días que no te oía Sí, Gary nos ha mandado ahí Cuatro fotos y dice que eso es eh, La falta del alumbrado En los alrededores La urbanización Caperusa. Miren ahí las evidencias Falta de alumbrado, está denunciando Gary Oleaga Atención autoridades Miren cómo está la urbanización. Ahí está. Nos escribe Josefina del Tejar, nos manda la foto de esta princesa. Buenos días, Raquel, para que me feliciten a mi nieta Rachel, que está de fiesta bien. de cumpleaños, Rashid. de parte de su abuela Josefina. Miren qué cosa más hermosa, Dios la bendiga. Felicidades. Qué bien. Toda una princesita. Sí. Así es, enhorabuena. Rachel, que pases un feliz. Que Raquel en español. ¿no? Ah, ok Sí, sí. sí. Rachel, Raquel. La, Rachel la, la, tocaya, la tocaya, Raquel en inglés. Raquel en español, Rachel en inglés. Ajá, Así es. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya entendí. Muy bien. Así es que nuestra colega, <risa> el colega tocaya, tocaya. <risa> nuestra querida Rachel, felicidades. María del Carmen Tejada nos manda esta postal. Comienza tu día con una sonrisa. Los verás divertido. Que es que hay por ahí desentonando con todo el mundo. Enhorabuena ese mensaje. Gracias. María del Carmen, bendiciones para ti también Dania de la urbanización Los Maestros Dania nos manda la foto y dice esa soy yo Ah, Felicidades Dania nos manda no, bendiciones no, a todos y a mi hijo también gracias Dania, eh, la recibo con mucho amor el humo. flaco tiene que poner atención cumpleaños feliz Dania <ríe> felicidades para Dania Dios la bendiga nos escribe Violeta de los Rieles Violeta nos manda este video eh, Que está corriendo en las redes sociales Así que vamos a verlo en adelante Muchas gracias eh, Violeta, Yudelka de Pueblo Nuevo Nos escribe, nos manda buenos días y bendiciones Para todos nosotros Gracias Yudelka, igual para ti Gary vuelve a escribir, dice que pasen el videito Que está en el último, vamos a ver Vamos a complacer a A, a Gary que es wow. un video de Las aguas negras o residuales que están ahí en la zona de la caperuza 2, afectando la salud de los moradores que residen en la ay, zona. Ay, ay, ay, Así ay, que ay, atención ay. INAPA, atención ayuntamiento, todo el que pueda colaborar a resolver esta problemática. Se está perdiendo para evitar, el agua evitar, es aguas negras, aguas Sí. Negras. sí no, vale. Para evitar situaciones peores. Son aguas negras, dice Gary, ah, son que aguas están vertiéndose ahí. Ay sí. Eso es terrible, esa problemática. Altagracia nos da los buenos días, dice para que me felicite a mi hermana, Raquel, ¿cómo se llama tu hermana Altagracia? Ponnos el nombre y si puedes mandar la foto, mucho mejor así que felicidad para la hermana de Altagracia el número que termina 884 vuelve a escribir, dice que una fuerte felicitación a las enfermeras que mañana es su día, bendiciones para ellas, felicidades a todas y se llama Yasmín Valerio de ese Salcedo la persona que nos escribe del 8084 Yasmín Valerio desde el municipio Salcedo en la Saludo provincia Saludos a los amables Mirabal. televidentes de Salcedo y a Yasmin Así es, abrazos a todos. Gracias por escribir. Altagracia mandó la. ¿Altagracia mandó sí. la foto, vamos a verla. Vamos a ver, aquí no me ha entrado en la ahí. tablet. Pero ahí ya usted ahí está la también. Está bueno. Ahí Flaco, está. la ah. música. Esa es la hermana de Altagracia que está de fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades! Ah, sí, música ah. de hoy. ¿eh? Se llama sí. Muchas bendiciones. Dios le dé muchos años más. Una reina, así que felicidades para esa, la hermana de Altagracia que está de fiesta de cumpleaños. También entra el mensaje del número que termina 7157, nos da los buenos días. Dice el escribo por la gran preocupación que tenemos aquí en la vía férrea en de los rieles, porque la policía baja casi diario y se lleva a todos los jóvenes que encuentra sentado frente a su casa. No, no, no, no eso Tiene que ser mentira. No puede ¿Cómo ser. ¿Cómo Ellos saben cuáles son los delincuentes. Bueno, es que ha sido denunciada por esa zona, una alta ola de delincuentes. De hecho, son difíciles Pero la de agarrar los delincuentes, diario, porque nunca están Y está denunciando a esta persona que se está llevando a los jóvenes de, de, de, que están enfrente de su casa. Así no. Así no puede ser. Así no se puede, porque usted no puede llegar a un sitio y llevárselo a todos. Tiene que ser el producto de, una, de un servicio de inteligencia ¿Claro? efectivo para que podamos tener claro. Y no injusticia. Así Porque es. ciertamente que, fíjate cómo la comunidad, ella primero, como parte re, de la comunidad. Primero reclaman vigilancia, supervisión. Nos han llamado muchas veces. Sí. Entonces ahora ella dice que se están llevando a los jóvenes que están frente a su casa. Así no puede ser. Así no debe ser. No a todos, tienen que investigar, correcto, como tú dices, Francis. Sí. José Luis de Hermanas Mirabal nos escribe y nos manda una postal de buenos días. Muchísimas gracias. Volvemos a las noticias, muchachos. Sí. Fíjate, eh. Es interesante lo que se está dando en el mundo con esta información del cambio de actitud del joven eh, dictador norcoreano, puesto que tuvimos toda una especie de, de despliegue nuclear o de ejercicios nucleares que puso en vilo en cierta forma al mundo. Y qué interesante... Y hasta un poco suspicaz qué está haciendo este joven norcoreano que es el sucesor de su padre eh, en el mando de ese país que con estos cambios ya dio el paso de visitar a la otra Corea que si se fijan en, en lo que fue la el, el acto simbólico, el acto de, simbólico cruces, de paz es, sí. y que ha habido una especie de de transición, pero ahora se computa como un logro de la diplomacia de Trump, el haber alcanzado la entrega de estos tres estadounidenses, que ambos, eh, los tres en su ámbito, uno es agrónomo, otro es maestro, y, y el otro es un empresario estadounidense. Eh, King Hanson es profesor, Tony King... Eh, es el agrónomo, y Kim dong chu es el empresario. Estos tres hombres fueron condenados por espionaje para cumplir una pena de 10 años en Corea del Norte. Y una forma y preámbulo a esa gran, al encuentro histórico entre Trump y el líder norcoreano, que está fijado para el 12 de junio, uh -huh. Y me, da, me apunta Fulvio que será en Singapur, una ciudad-país que todo el que entra a Google puede buscar desarrollo o Singapur y le va a decir lo que es Singapur hoy como, como país. Ahora allí no se juega. Al ladrón lo, fu, lo, lo afusilan. Lo matan, está la pena de mal. El que trafica con droga lo, lo matan también. Es decir... Hoy Singapur I can, I can tiene una infraestructura ciudadana son, son educada ricos. y rica. Sí, sí. Todos ricos, sí. no hay pobres en Uno Singapur. los mejores Pues entonces, este, este hecho nos pone a pensar y está buscando este joven norcoreano que con mano dura dirige ese país y con una... Visión y control del, del armamentismo nuclear, que por demás es peligroso, está abriéndose al mundo. Y yo diría que tengo una duda, porque no lo veo, no lo visualizo como el hombre eh, diplomático y buscador de paz. Pero no ha dado un revés y no ha dado. parece ser que lo que hizo fue ponerse en un momento. Cono, darse a conocer en el mundo, quién es él para qué da. Ah, y ahora claro. va entonces actuando como un estadista. La estabilidad la da China, que está detrás de eso. Definitivamente. China, China eh, tiene muy buenas relaciones con el mandatario de Corea. Por otra parte, Francis, una de las cosas que en un plano internacional que tú has tocado a, podrían afectar grandemente la estabilidad eh, globalizada, macroeconómica es el caso de Irán. Cinco países de las principales potencias del mundo en el gobierno de Barack Obama habían firmado un pacto de el control de las armas nucleares para Irán. Entre ellos estaba un paquete de, de facilidades para Irán que incluía eh, más de 100 mil millones de dólares y también incluían eh, ciertas facilidades de comercialización y quitarle algunas restricciones que tenían con el país de Irán. Bueno, Donald Trump ha encontrado que este pacto no va con los intereses norteamericanos y simplemente se retiró del pacto. Inmediatamente la comunidad internacional empezó a hablar de la credibilidad de Estados Unidos cuando realiza el pacto con otra nación. Angela Merkel, canciller de Alemania, Dijo que ya no puede confiar a Europa en que Estados Unidos puede ayudar a, defenderla, a defenderlos a ellos por este caso que se está dando con Irán. Eh. Irán inmediatamente empezó a amenazar y llamó a todos sus científicos a que enriquezcan uranio sin límites. Lo que está provocando entonces un aumento también por el nerviosismo que hay en la comercialización mundial de diferentes cosas. Un aumento específicamente en el petróleo. Cosa que nosotros, los países no productores, entonces nos vemos afectados. Y ya para hoy, si no ha salido el incremento, va a salir nuevo incremento en los precios de los combustibles y así va a afectar toda la vida de todos eh, los países que no son productores de petróleo. Y un retraso importante de la planificación local en República Dominicana, porque debemos poner siempre nuestra balba en remojo cuando suceden estos eh, desajustes mundiales y sobre todo en una zona tan peligrosa y tan bélica, que ya para el mundo eh, no les ajeno, en razón de que este último ataque y estas declaraciones de, de la ministra son contundentes, para mí es de preocupación y Israel y, y, y, Irán, y en Irán en, en conflicto en, en Siria Sir destruyendo entonces bases militares importantes de Siria o de los rebeldes o de, Irán. o de Irán y que está todo ahí ciertamente que en una nos alebrecamos en otra nos descomponemos el, el asunto está que el análisis de la geopolítica de Medio Oriente hay que ahora cogerla y detallarla con los actores principales que de una forma u otra hacen el circo, el círculo de protección, que es por eso que ella se refiere, que ya Estados Unidos nos garantiza que sea el protector principal de Europa. Y eso es preocupante. Bueno, aquí en el país, volvemos aquí al país en el bloque de noticias, vimos sí. como la preocupación, sobre todo aquí en San Francisco Macorís, del gobernador, Civil de la provincia de Duarte, don Juan Antigua Javier, ha dicho y le preocupa los actos violentos que puedan realizarse en las diferentes manifestaciones y protestas y le hace un llamado a los grupos populares a evitarlo. Esto es a raíz de que el día 12 y 13 de junio se ha hecho un llamado, el Falpo ha hecho un llamado a una huelga exigiendo justicia por Vladimir la Antigua, destitución del fiscal y otras reivindicaciones que ha presentado en un documento de rueda de prensa. Entre esos están la Cañada Grande, Calles, entre otras cosas. Ellos exigen, sobre, pero la principal demanda es justicia por Vladimir en este llamado. Entonces, Juan Antigua tiene toda la razón y es así, porque a veces exigimos algo, pero el método que utilizamos no es el correcto, entonces luego tenemos que luchar nueva vez por lo que se, lo que perdimos por el método que usamos. Y es el caso entonces de la manifestación que hubo, que ya hace un tiempo, entonces con la muerte de una en medio de una protesta de uno de sus miembros importantes, de Vladimir la Antigua, ahora todas las luchas son encaminadas para exigir justicia por él para que se haga justicia, para que quien le mató entonces eh, pueda pagar en, con cárcel, como lo estipulan aquí nuestras, nuestras leyes. Él tiene, insisto, toda la razón. Pueden exigir, todo ser humano tiene el derecho de protestar, está constituido, está reglamentado en la Constitución, las organizaciones también, pero tienen que utilizarlo bajo reglas claras y sobre todo pacíficas, para luego entonces, como un buen dominicano decimos, lo que hacemos con una mano, lo desbaratamos con los pies, porque si en medio de una protesta tiene que morir gente, tiene que salir herida personas, entonces luego tenemos que luchar por ello, así no. O si en medio de una protesta dañamos lo que tenemos bien hecho, deterioramos nuestras calles, rompemos nuestros árboles, deterioramos el medio ambiente, entonces afectamos la salud de muchísima gente. Hay muchísimos métodos que deben ser utilizados para hacer, para hacernos notar, para hacer exigir justicia. Y por eso hemos aplaudido en innumerables ocasiones las veces que han utilizado la caminata, los piquetes, cuando han ido con pancarta a protestar, a la procuraduría aquí también, en la gobernación, en todos los lugares donde deben ir a hacerlo. Entonces, esos deben ser los métodos que hay que utilizar no el de la violencia, porque al final entonces hasta ellos mismos que exigen justicia son afectados con los métodos violentos. A mí me gustó, Raquel, la parte del padre Rogelio ayer, uh -huh. en la conmemoración del 20 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez. Su explicación, un tanto particular de forma como lo hace, muy propia, uh -huh. muy diferente a, a otros estereotipos, él usa su estilo. Y hay que. Yo, yo vi ayer con pena a la sociedad dominicana. Eh, los grandes hombres, las generaciones eh, modernas ya no lo conocen, lo desconocen, eh, no saben qué han contribuido a, a la nación. Y ver eh, ayer cómo estaba la catedral, éramos un puñitos, unos pocos. Los que estábamos ahí en esa conmemoración del líder José Francisco Peña Gómez que exteriorizó al país, que brindó su vida siempre luchando con virtudes y algunos, eh, como todos seres humanos que tenemos eh, siempre una, una partecita medio convulsiva o desaciertos. o desaciertos, pero fue un líder que se entregó a las masas eh, su voz como... Eh, gran orador en los momentos de la Revolución de Abril también eh, jugó su papel. Y qué pena, cuán, eh, qué pocas personas habían ahí eh, conmemorando ese día. Y así pasa en el Día de Juan Bosch, así pasa también el, en el Día de, de otros líderes y grandes líderes nacionales e internacionales. La sociedad debe de conocer su historia, debe retomar esos buenos valores que... que que antes se le inculcaban a los niños en, en, en los diferentes escenarios donde nos criamos y donde nos desenvolvimos y fuimos creciendo. Y el padre Rogelio, en esa misa que tuvo a raíz de la conmemoración de los 20 años de fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, decía que los líderes deben de bajar a las bases, deben de ir al pueblo, deben de ir a los barrios, y que ellos mismos los sacerdotes deben de dejar esos lugares sontuosos y ir a los barrios. Señores, la vida que se vive en los barrios es totalmente diferente a aquella vida que se vive dentro de oficinas, dentro de palacios, dentro de catedrales, es totalmente diferente. Los barrios están padeciendo de todo. El día a día ahí se vive en una, en una escala a unos, a unos niveles altísimos, ese día a día, y ahí se pierden muchos valores. Por eso estamos viendo en nuestra sociedad, eh, todos estos acontecimientos últimos, que son un reflejo de lo que hay, feminicidio por donde quiera, padres eh, matando hijos, hijos matando padres. Esto es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad, y en esos suburbios, en esos barrios, en esas pobrezas de nuestras casas, en ese hacinamiento, hace falta que los líderes se inclinen y vean a su pueblo. Estoy de acuerdo contigo, Fulvio. Miren, hay algo que en, la, en, el, en, la, en el tema de esta semana, aparte de las primarias abiertas y todo, hemos visto una actividad importante en la justicia y que aspiramos que la sociedad tenga a bien de aprovechar, porque mm -hmm. estamos viviendo momentos muy convulsionados y donde hay hechos que han consternado a la población dominicana. El que ve hoy el editorial del Itin Diario es puede sí. darse cuenta cómo se describe en un editorial las atrocidades o monstruosidades que han hecho jóvenes, perdido en las drogas, otro por, de, por eh, malformaciones humanas, producto de su forma de vida, donde hay violaciones a niños, muerte de un hijo a un padre, la, el asesinato de una mujer por manos de su esposo. Dios mío, aquí en San Francisco de Macorís, dentro de las noticias vimos que se ratifica o se condena a 30 años a hombre acusado de ultimar a un joven en una cancha, en la cancha de Juan Pablo Duarte. Pero ese no debe ser el objetivo de una sociedad que se levanta cada día a trabajar, de tener hombres o sus hombres tras las rejas. Sí, aquellos que tienen conducta como esta o inconducta como esta, pero eso debe reducirse. Tenemos referentes de, de países que hoy tienen cerradas y se convirtieron en museos las cárceles porque no hay presos. Tienen ciudadanos responsables, cumplidores de la ley. Mientras otros cierran aquí hacen falta porque están apiñados. Sí, totalmente. Es así las... que le dicen. Sí. Sí. En Finlandia están cerrando las cárceles. Pero aquí, aquí como no dice Reque, no caben. Entonces nos damos cuenta que es un proceso degenerativo que está sufriendo la sociedad, progresivo, y que si nosotros no advertimos y reaccionamos y que la justicia haga su parte con procesos justos y que legalmente inatacables vaya este señor a cumplir sus 30 años, ¿qué es lo correcto? porque la justicia debe de restablecer el orden a través del mensaje de la condena a quienes ha procesado justamente con todo lo que indica la ley y sean condenas ejemplares para mandar el mensaje a otros de que evite caer en eso que cayó aquel que hoy cumple va a cumplir 30 años. Así es, decirle a nuestros amables televidentes que pueden interactuar con nosotros, recordárselo a través de la vía que está en pantalla, el número de teléfono 809-725-0505 o pueden escribirnos por el WhatsApp también, el 829-451-3381, interactuar con nosotros sobre cualquiera de estos temas u otros que a ustedes les interesen, por supuesto, hacer denuncia. Y ahí está la primera llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Con bueno, sí, quién hablamos? Días. Angelina Brevo del Le Duarte. Hola, Angelina. Hola, Angelina. Un placer. Gracias. Este, oye, Francis, y Raquel sí. y Fulvio, yo digo sinceramente que estamos desprotegidos de la... no sé de quién político y de la misma gente que nos representa en los sectores. Mira, aquí se está viviendo un, un problema, por ejemplo, en el Ensanche Duarte, por el lado de la Iglesia María Madre, Aquí hay una cancha y sí. este está privatizada. ¿Cómo va a ser? Sí, aquí los jóvenes no pueden entrar a esa cancha. Y aquí no ¿Cómo? hay pantalones ¿Cómo? ni falda. ¿De falta quién de es la cancha entonces? De, ¿De quién la es? comunidad. Este tiene un señor que es, es, se ha apropiado de la cancha. Y ¿Cómo se, se llama es? el señor? Este, el hermano de Toñito Ten. Está protegido aquí, todo el mundo tiene miedo. Y nosotros hemos hecho, eh, hemos querido hacer algo, pero se nos coata. Pero, porque... eh, eh, eh, Óyeme Angelina. Ajá. Toñito tiene una vida de, de deportista y de promoción. Para parece, una jovencita. Él tiene un grupito nada más, y ni siquiera son del sector. Aquí los jóvenes no pueden... ¿Es de Bolívar? Eh, sí, de pero de... había dos, ¿cómo es que se llama? Eh, dos do, cosas de tirar la pelota y él la tomó por ejemplo yo hice yo personalmente sola eh, con, el, con un sacerdote que había de la guarana él quiso ayudarme, y ¿tú sabes lo que hizo? tumbó los dos potes, anda a verlo los troncos, lo, lo, lo, la base y aquí todo el mundo tiene miedo también nos aprobaron el centro comunal y según a mí me dijo la presidenta que di que él nos mandó a decir con un diácono, que el papá de los muchachos representantes de Alice, que di que nos preparáramos para 10 años para hacernos el centro comunal, y que buscáramos el título, imagínate tú, con dos, yes, tres gentes, ¿Qué, ¿qué título vamos a buscar? Si ese, ese espacio que está al lado de la cancha se es del sector, ¿me entiendes? Entonces, claro. imagínate tú, ¿cómo podemos luchar contra fuerza que no podemos, ah, no, vale, me entiendes? Ayúdenme ustedes. Bueno, mira, Gracias, de verdad señora. que eso hay que ponerle atención, y, le voy, a, y voy a llamar a Jochi Tavera, lo voy a llamar cuando salga, el encargado de deporte del ayuntamiento, para que asuma él, y sé que tiene buena relación con Toñito, y a Toñito que sabemos que lo que es un promotor deportivo y que debe de interactuar con las demás disciplinas que está hecha esa cancha, porque la verdad que se requiere de esos espacios de esparcimiento para que los jóvenes de la bar, del barrio, de, de la comunidad, puedan allí desarrollar talentos deportivos, voleibol, básquetbol y todo lo que la cancha puede permitir. Claro. Porque la verdad es que estamos necesitando de que esos jóvenes se, se, se, se interesen ocupen, y se ocupen productiva. Así es. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Buenos días. Buenos días. Buenos días. días Buenos días. Hola. ¿Con quién hablamos? Con, con Octavio Pérez. Octavio. ¿De Octavio, qué sector? Pérez. Este programa. El Sánchez Mala Mirabal. ¿Cómo no? Bien. Adelante. Este programa, por eso es. Que yo no lo pierdo. Gracias. Para vivir informado de todo lo que pasa. Mire, esa denuncia que está haciendo señora ahí, del señor Toñito Ten. Ese señor puso a una señora a trabajar en el parquecito del Ensanche de, de, de Duarte, donde está la cancha por ahí, y no le pagó un centavo. Ella puso a trabajar como una empleada de, como, como, como, que era, como que era el síndico. Y no le pagó un centavo a Pero quizás fue que él pudo tener la, el apoyo de la alcaldía y sea la alcaldía porque eso es un bien municipal, público municipal y yo sé que él es un promotor, vuelvo y repito tenemos que ayudar a que, nos, a que se comprendan en la comunidad porque es un desarrollador deportivo realmente quizás esté organizando o debe poner una atención a esa denuncia que Angiolina nos hizo Y yo voy a hoy a ayudar sí, a esa solución Para que pueda haber una comprensión en la comunidad Porque se requiere también de un liderazgo de comunitario por Y Angiolina lo está manifestando Y que manifestando. los recursos de la comunidad sean de todos De todos De ninguna manera Mira, puede estar privatizada la cancha planteó el tema que no nos dijo sobre el alumbrado del parque La basura entiendo que se resolvió en el ensanche Duarte. Eso es lo importante, que la comunidad se empodere, sí. que ayude a, a ayudar. Muchas gracias, señor Octavio. Así que pueden seguirlo haciendo, llamándonos. Los números están en pantalla. Esto es importantísimo, sobre todo, para que el programa pueda servir de canal de puente entre las autoridades y las necesidades suyas. Bueno, en, en otro orden, <coughs> Yanalai Rodríguez, Procurador General de la República, ha dicho que no que de ninguna manera está coartando la libertad de expresión, que eso es una investigación que se está haciendo y que tienen derecho a ser investigados. O sea, eh, citamos sus palabras. Nosotros entendemos que en este proceso de modernización de la Procur Procuraduría General de la República, eh, todo lo contrario, hemos abogado a lo que dice la Constitución de la República, nuestra ley orgánica, y hemos respetado el debido proceso, valorando altamente a la prensa, Hace un gran, que hace un gran labor y es bueno que siga haciéndolo, siempre presentando todo de manera objetiva como regularmente lo hace. Como regularmente lo hace. Y hago énfasis en Mira, eso. Eso comunicadores. Porque regularmente frase. significa no todos, pero porque sí. lo sabemos Caramba, no todos somos muy Debo ser justo. Me identifico totalmente con Jean Alain. Tienes toda la razón. Esos comunicadores llamaron a Corripio para que Corripio llamara al juez primero no, no. Oye, oye, oye. o sea que el Corripio decide y, bueno decide, tú sabes escribe, él es miembro interés, de la comisión y escribe interese, sentencia intereses y, y poderes y luego ellos fueron a la procuraduría y sometieron pidiendo que los concesionarios uh -huh. sean intervenidos sí porque si van a caer ellos pero ellos, ellos lo, lo hacen supone, no para que lo intervengan es no como para su... amenazas y también, tú sabes que es una este, amenaza, este mismo caso ha traído a colación los procesos de oportunidad que tiene el Código Procesal Penal. Ya ustedes saben que el propio procurador promovió lo que se llama un espacio de oportunidad o negociación para dar paso a una investigación abierta, pero sin tocar a la empresa y a sus relacionados. ¿Lo recuerdan? Ellos mismos, comunicadores de mucho poder en la televisión nacional y en la radio nacional, lo vieron oportuno, esa fórmula. Ahora no pueden pedir que lo que ustedes no atacaron, atacarlo ahora porque le está afectando y está dejando afuera, como nosotros aquí en este programa, y en mi palabra lo dijimos. Estarían privilegiando a otros, que están dentro y tienen tanta culpa como Odebrecht, porque fueron los representantes de Odebrecht. Aquí nunca se ha hablado de acero estrella. Mm, ¿Nunca? Tienen mucho poder. Y es a eso que se refieren a otras empresas relacionadas, ¿cómo es que ellos le llaman? Consonsu cons Consonsa con no sé Consensuados. Algo consensuados O no, eh, eh, como concesionarios. Concesionario. Pero yo tengo una palabra que no la he podido pronunciar, pero de que ellos están ahora reaccionando consorciado, diría, consorciado consorciados. esa es la palabra, consorciado, es decir, socios consorte uh -huh. o de o de relación o de se relacionan empresas entre empresas, ciertamente ellos tienen razón, pero tuvieron la oportunidad cuando ellos manejaban a sus anchas toda la comunicación privilegiada que ellos tienen, no se la plantearon al país ni pudieron no, estar al lado de nosotros porque que, se ven que somos afectados. chiquitos entonces, y no se está coartando la libertad no de prensa. no se está Ellos siguen con... diciendo lo que quieren, ¿y quién le, y quién le calla? Nadie, y entonces no todo, se está Raquel, coartando. A mí lo que me preocupó y... de ellos, porque mira, de Martín Esposo, hay que decirlo, da gusto oírlo planteando situaciones y siendo un tanto equilibrado, no tanto como Eury, que Eury es un entregado a Danilo Medina, pero él también fue uno de los entregados y por eso es que Eury sale llorando en los medios. Mm. Le han hecho una serie de memes. No, no, no puedo jugar con eso porque nosotros tenemos que tener este tema como serio. Por supuesto. Y si ese es un sentimiento que surge de Eure Cabral, ese es su sentimiento. Lo único que a mí no me hizo llorar. El pesar de él es que en el gobierno de Daniel sí, me. Sí, porque yo entiendo que debía de estar protegido, y blindado, Pozo y Daniel Cántara. Entonces ahí es, es que yo me refiero. Raquel, y me, de, y me apena que el comunicador justo y, con, y, y, y consciente pueda reclamar ante la sociedad impunidad o no impunidad porque estaríamos hablando de un culpable no, no, retiro la palabra reclamando exclusión o protección de que la justicia no investigue eso es obstrucción de la justicia claro. están procurando obstruir el libre tránsito de la justicia y allí eso es delito, no me configuro en la mente cómo gente tan preparada, tan consciente de su rol y de sus derechos puedan atemorizarse a que puedan ellos, porque es un temor también, uh -huh. no quieren que lleguen. Pero le decía a la fiscal que si, no, eso tienen, lo que que si no tienen problemas, no tienen hechas, como se dice en buen dominicano, no, no hay sospecha, entonces, ¿por qué no dejarse investigar? En otro orden, señores, compartir una buena noticia, porque las hay, las, las hay muchas. En el WhatsApp, hermano Jorge Luis, por favor, quiero que me ponga ese bajante, esa publicidad que he compartido con ustedes. Vamos a verla. Eh, fue que en el día de ayer, el decano de la Facultad de Ciencias Ay. de la Salud, eh, Wilson Mejía, estuvo presente acá en el... En, nuestra UAS Recinto San Francisco de Macorís, presentando estas nuevas carreras a nivel nacional. Se van a impartir por primera vez en la UAS y se presentaron en la, el Recinto San Francisco. Las nuevas carreras son en el nivel técnico superior, atención prehospitalaria, técnico en farmacia y asisten asistente dental. En licenciaturas fueron presentadas ayer la carrera Fonoaudología, también terapia ocupacional y terapia física, aquí a iniciarse en la mayor brevedad en, en el recinto San Francisco está la atención prehospitalaria y terapia física, son las dos primeras que van a comenzar, todas las demás irán entrando en su proceso, pero ya fueron anunciadas, fueron acogidas por el consejo, todas estas carreras y presentada en el recinto San Francisco de Macorís en el día de ayer. Enhorabuena, buena noticia para los estudiantes que deseen eh, realizar su profesión en estas áreas, que les gustan esas áreas de la salud, pues ya tienen otro abanico de posibilidades de hacerlo en la Primada de América, en la mejor universidad que del mundo y que tiene por supuesto excelente eh, oferta académica, y excelente oferta profesoral. Qué Así buena. que enhorabuena, qué bien. A proteger la Casa de Altos Estudios, es. que significa para los dominicanos la principal fuente del conocimiento y de la profesionalización de los ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos gente capaz, capaz de poder buscarle solución a la problemática y el devenir en la vida, por supuesto, con Fui. una carrera, con un, estudios que le permita desarrollarse. Yo, Se desarrollan no, ellos y desarrollan el país. Qué bien, enhorabuena Así y es. lo felicito. Y mira, voy a aprovechar. Y, y eso ha sido a raíz de mucho, de mucho trabajo, mucho claro. esfuerzo. Gestión, son mucha logística y decisiones La gestión de la maestra Carmen Santiago gestión. quedará para la historia aunque eso, muchos eso, no lo quieran ver eso no la es así, quedará que simplemente llegó son la años de lucha Carmen Santiago los mismos es estudiantes, los profesores, siempre, de la rectora Carmen Santiago, óyeme, presente siempre en esos sí. objetivos académicos e institucionales. Porque eh, la verdad que como institucionalmente trabajan institucionalmente se es, están a, viendo a, a veces, los frutos. A veces la sociedad misma no se da cuenta de la importancia no. de estos acontecimientos a y lo pasa lo ven. simplemente como sí. desapercibido muchas veces ni se enteran sí. sin embargo, la trascendencia que tiene eso, uh -huh. eso tiene una trascendencia en el desarrollo de esta sociedad enorme Mira, claro eh, yo creo que sí porque para mí, tanto nuestra casa de altos estudios, Universidad Católica Nordestana como la UAS Recinto San Francisco significan el laboratorio académico más importante. Yo aspiro que tanto mi alma mater como la de Raquel y los demás, que es mi alma mater también, porque allí he desarrollado conocimientos extracurriculares y es allí donde me he cultivado en una en gran forma mi parte política en la UAS. Qué bueno. Y le puedo decir que estas instituciones son del orden del desarrollo las más importantes y aspiro, vuelvo y repito, que en ambas se puedan desarrollar mesas de estudios sociales, jurídicos uh -huh. y en todas áreas que requiere esta ciudad. Yo aspiro a ver una ciudad con un proyecto realmente de resiliencia, de, de, de saber que, que podemos abordar, y no impactarnos tanto las cosas que están pasando. Y De lo negativo sacarlo positivo y de vivir, lo negativo sacar lo positivo. ¿no? Esa es mi aspiración. Yo voy a seguir intentando aportar, pero todos debemos de unirnos por un mejor San Francisco, por un que San lo Francisco de paz, todos. por una autoridad consciente, como decía el gobernador, que consciente que nos necesitamos todos. Pues, y que para necesitarnos todos debemos de comprendernos. Y esa comprensión social debe partir de que las autoridades, tanto públicas como privadas, ejerzan con plenitud y con acierto sus decisiones. Porque la profesora Carmen Santiago ha tenido aciertos. Muchos. En su gestión. Si lo ponen en un equilibrio, los aciertos han y sido mucho veo más. Muy interesante las propuestas que hoy tenemos para alcanzar la posición que hoy ostenta la profesora. Está eh, en muy buena hora, la, en muy, muy, muy buen momento la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, por la continuidad o también por la innovación. Así es. Bueno, la música nos indica que debemos irnos a una breve pausa. Retornamos de una vez. Quédese con nosotros.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Aquí estamos en este Viernes Social, inicio de fin de semana, hermano. Mira, quiero eh, a partir de ahora anunciarles a los egresados de la Universidad Católica Nordestana, UCNE, que se está preparando, la unidad de egresados está preparando un gran evento para julio, 14 de julio, que es el Día del Egresado y donde se va a establecer todo un programa los anuncios, se los digo, y lo, ya luego va a ser más formal porque va a estar ya definitivo el, el programa de actividades de ese día. Pero es importante que volvamos al campus y reencontrarnos con nuestra casa de altos estudios, porque muchos de nosotros, nuestros hijos, est han estudiado y están estudiando allí. Y debemos seguir fortaleciendo esos lazos y esa... Y esa relación académica que se da en, en nuestra Casa de Altos Estudios. Ya saben, todo lo... Eh, con ánimo a reencontrarnos los egresados en la Universidad Católica Nordestán. Así es, enhorabuena. Bueno, otra información compartir con ustedes que publican hoy los medios sin... <risa> tradicional en nuestros periódicos, justo esta está publicada por el periódico Listín Diario y la puede encontrar brevemente, más de mil personas son fallecieron en accidente de tránsito el año pasado, el año Dios 2017 Dios. esto no debe sorprendernos casi es la estadística normal año tras, años, por, por, año tras año año tras año entonces, a raíz de cómo conducimos en las calles con forma muy atemor atemorizada, con una velocidad muy alta, con mucha imprudencia, violentamos las señales de tránsito, pero también andamos en vehículos eh, sobrecargados, motocicletas con 3, 4, 5 personas en alguna ocasión. Entonces, a veces lo provocamos. Eso sin tener que dejar de un lado. La estructura de nuestras calles, que son muy inseguras, y de noche algunas sin ninguna señalización. Son muchos los elementos que inciden para que se produzcan más de mil muertes cada año Ay, en accidente de tránsito. Bueno, eh, feliz fin, fin de, de semana. semana. Terminamos por hoy. Sí, eh, gracias. Reencontrarnos a, el próximo. A todo que tengan un feliz fin de semana en familia. Sobrevivir bien al viernes. Que, que duerman bien. Ah, sí. sí, que duerman por lo menos ocho horas. Ocho sí, horas. Ya duerman. es difícil dormir ocho. Un buen momento para, para devolver la vista a Quitespuela Sí. Ir a los bracitos ahí, 14 kilómetros de aquí de la ciudad, y usted sentarse en, en un montecito que le hemos puesto: do, monte de Don Sorón. Ya. Que ahí está el río y aparece y, y hay nacimientos. Nos vamos, señores. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye.